Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Bueno chicos, hoy os voy a mostrar cómo vamos a poder conseguir esta fase número 3 del prisionero Que en este caso no es una llave sino que tenemos que interactuar con un elemento que tenemos en el mapa de Fortnite Y en este vídeo vamos a ver la localización Simplemente antes de comentaros esto, recordaros que dentro de 4 días vamos a hacer un sorteo de 1000 pavos Entonces si queréis participar simplemente tenéis que cumplir tres requisitos el primero estar suscrito al canal si todavía no lo estáis suscribiros al canal el segundo ir abajo del vídeo y dar me gusta y el tercero comentarme cuál es la fase del prisionero que más os gusta la número 1 2 3 o 4 que sería la más tocha Yo creo que para mí de todas Así que chicos vamos a ir ya con la localización Para conseguir esta fase número 3 Del prisionero que es que es Muy muy sencillo Simplemente os tenéis que tirar del autobús En el desierto y justamente La localización sería la que estáis viendo Por pantalla en oasis sostentoso Va a haber una montaña que está muy cerca De la ciudad entonces Simplemente vais a esa montaña y va a haber Una fogata con esta fogata simplemente La encendéis es una fogata Normal y corriente que está en el mapa Pero que ahora con esta nueva actualización Pues las vamos a poder utilizar Y nos van a estar dando también vida Entonces simplemente la activáis Y con esto nuestro personaje se va a Transformar en la skin del prisionero Fase número 3 Una pasada chicos ya sabéis innovación Pura y dura de Fortnite De Epic Games y bueno aquí os estoy Mostrando un poquito mejor la ubicación La localización de donde se encuentra Esta fogata. así que chicos Mis redes sociales os están apareciendo por pantalla Twitter e Instagram que me podéis seguir en ambas redes sociales y también chicos os agradecería muchísimo que pusierais el código en la tienda de objetos By6YT como estáis viendo por pantalla y aparte ahora si ponéis este código y compráis cualquier ítem pues os van a regalar un grab especial como estáis viendo por pantalla así que no os lo penséis dos veces chicos y poner mi código si queréis comprar cualquier objeto yo sinceramente chicos os lo agradezco muchísimo a todos los que me estáis apoyando. Así que chicos, este ha sido el video de hoy, dentro de muy poquito fase número 4, cómo conseguirla en el canal, así que estaros atentos si hay alguna novedad sobre Fortnite, terremoto, volcán, cualquier cosa de este estilo la vamos a comentar por el canal, así que activar las notificaciones del canal. Así que chicos, yo me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!